Al, al, al, al. Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela Piense se queda igual si perdiera el arcoíris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor y es que me importas tú y tú y tú y solamente tú tú y tú y tú y nadie más que tú ojos negros piel canela que me llevan a desesperar me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y tú y tú me importas tú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 portas tú y tú y tú y nadie más que tú y tú y tú. Hola, primero que todo mi nombre es Helen porque esta es la primera vez que me presento en el canal Así que, hola otra vez Y ciertamente quería eh, presentarme para más que nada decirle que gracias a todos ustedes Por el, todo el apoyo que he estado recibiendo Por cada comentario, por cada like, por cada visualización, por cada suscripción Realmente lo aprecio un montón Y ya saben, prontamente estaremos subiendo más videos Ojalá que la procrastinación no se me active otra vez Y... Eh, pues Sugiéranme aquí en los comentarios qué canciones les gustaría que hiciera prontamente y pues nada un placer eh, pues ser escuchado <risa> digamos gracias a todos ustedes por su apoyo y nos vemos en un próximo video. Peace Bye. <risa>